El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Centro Cultural Fabric Imbabura presentan El primer encuentro de guitarra en el corazón de Imbabura 15 virtuosos músicos de Ecuador se darán cita en el Teatro Auditorio Club Lía y el Museo de Fabrica Imbabura Este jueves 28 y viernes 29 de junio Charlas, conferencias, conciertos en el corazón de Imbabura Te esperamos, no faltes